La situación de, de, de esta intervención que hemos decidido organizar con las distintas comisiones de cultura, tanto de la Facultad de Trabajo Social como de la, de, la Facultad de Ciencias de la Educación, ha sido bueno poder movilizarnos el día de hoy a, a esta reunión donde está convocado el rector y bueno queríamos más o menos expresar eh, bueno, la, las demandas que hemos hecho en, en nuestros respectivos documentos de por qué tomamos lo, la, la facultad y por qué llamamos también a, a movilizar a, a todos los estudiantes desde lo que se pueda, desde eh, clases públicas, desde asambleas, desde eh, intervenciones artísticas como la nuestra. Nosotros desde que iniciamos la toma hemos tenido como nuestra referencia la Oveja negra, o sea, si ustedes entran a la página de prensa CEF, que es la página donde estamos comentando todas nuestras actividades, ahí, bueno, nosotros hemos decidido tomar una estética como para que tenga otro tipo de impacto. Eh, resignificando y dándole un sentido a, a, bueno, qué sería para nosotros la oveja negra, bueno, más o menos pudimos revisar en la literatura qué era en los distintos lugares, qué se sí simbolizaba por ahí la, las ovejas. Bueno, la oveja como el rebaño, como una masa, eh, o como la prensa también, por ejemplo, Norwell, que, que tomamos esa referencia, o en Pinfloy también, en, en, en, en las canciones muchas de que que hemos escuchado así que, que bueno relatan también y po, le ponen tanto simbolismo, simbolismo también a, a, a todas sus canciones y bueno que cada animal siempre tiene al, algún significante y bueno nosotros quisimos eh, volver a darle un significado a, a la oveja y bueno no solamente en el rebaño en la masa desinformada en la masa que no es crítica sino bueno una oveja negra que empieza a contagiar que empieza a romper un cerco mediático pues nosotros queremos hacer eso que no nos tengan como ovejas adentro de un rebaño, sino que seamos las ovejas que rompamos con ese cerco principalmente eso, o sea, tomamos esta referencia del silencio, de estar vestidos de negro, como las ovejas negras, que somos un montón, que cada vez vamos contagiando a más estudiantes, que visibilizamos más, que no somos solamente la Facultad de Trabajo Social y la Educación que, que estamos tomando la, la, la, la, las facultades, sino que bueno también las otras universidades en el país, como la Universidad de La Pampa, la Universidad de San Juan, la Universidad de Córdoba, eh, también que en este momento, bueno, en los días anteriores también han reprimido, entonces, bueno, hacer vis que no, a nosotros no nos da lo mismo que estén pasando todas estas situaciones, no nos da lo mismo que se esté financiando la universidad, y bueno, no, preferimos que nos traten como las ovejas negras, pero esas ovejas negras que llevan un, un mensaje de no, no esa, esa, ese rebaño mal informado, sino que bueno, que nosotros seamos los encargados de ser la prensa que informa a través de, del arte, de la cultura, de, de, de movilizándonos, cortando las calles, dando asambleas, clases públicas, clases públicas, eh, sin, o sea, dándole un sentido, porque nosotros no es que con las tomas hemos vaciado la universidad, nosotros no queremos vaciar la universidad, sino llenarla de sentido, llenarla de contenido, seguir creando contenido a, a través de ella. Nosotros en las distintas tomas hemos tenido instancias de, de profesores que han dado clases, por ejemplo, eh, respecto a, a tomas anteriores, o qué representa también ponerle el cuerpo a una toma o a las intervenciones artísticas. Así que bueno, más o menos en este sentido, como para poder enmarcar que, por qué la, las ovejas. Bueno, fue toda esta situación de, de que hemos decidido darle una estética, eh, de llenarla de sentido y de darle nuestra propia impronta. Así que bueno, todos en silencio, todos de negro, todos con las máscaras.